es que yo no he visto que lo que a Mica Romero ha hecho ¿Usted votaría por él? Yo no, ahí no es sucio, Mary. Bueno, yo la veo muy, muy buena, está fenomenal, está muy maravillosa. ¿Votaría usted por él? Pues claro que sí, todo, todo el tiempo votaría por a mi carromero. Todo el que se dispone a hacerle su gestión, lo que tiene que hacer, su gestión como se debe. ¿Tú la valoras positiva o negativa? Claro, claro, hay que valorar la positiva. Porque... ¿Votaría por él? Claro que sí. Pero a mí que no pero... está haciendo nada. ¿Votaría usted por él? No, yo no voto por él. Yeah. Y como se, eh, en caso de que fueran las elecciones mañana, ¿por quién votara como senador? No puede, no puede decidir todavía. Yo no lo valoro de ninguna forma porque no ha he hecho nada. ¿Votaría usted por él en caso de Por pues ninguno, yo hace tiempo que no voto. A mí Ajá. es un buen senador. ¿Votaría por él? Claro sí. Yo no veo lo que ha hecho. Cuando empezó Dios, Salami, Papa, eso es todo lo que yo he visto que ha hecho ese... ¿Usted votaría por él? No. Bueno, eh, la, la gestión no. yo la veo como bien. ¿Votaría por él? Sí. Malísimo. ¿Votaría usted por él? No. Todo bien. ¿Votaría usted por él? ¿Qué? No, ese no está haciendo nada aquí. ¿Usted votaría por él? No, no vuelvo a votar por él, no. Ah, bien, estaría... Interesante. ¿Votaría usted por él? Claro que sí. Súper bueno. ¿Votaría usted por él? activo bueno ni positivo porque yo no, no. Y no voto, porque yo no voto por ninguno, por político. ¿Por okay. qué? Porque no creo en la política de aquí. Bueno. ¿Votaría usted por él? Sí. Bien. Bien. ¿Votaría por él? No. Ya. No, vamos a cambiar ¿Usted votaría por él? No. Eh, a mí casa me ha hecho un buen trabajo. Es mi gran amigo, personal. ¿Votaría usted por él? Bueno, ¿Qué? ¿Qué? Claro que sí. Ah, él ha hecho bien, yo lo veo bien. Él es... ¿Usted votaría por él? <risa> Voy. Voy a votar por él. ¿Cómo la valora la gestión? Muy bien. No, yo no que... ¿Votaría por él? No. Yo no lo valoro muy bien, ¿no? ¿Usted votaría por él? No, nunca. ¿Por qué? Porque no me gusta como... como lo no Bien. ¿Usted votaría por él? No. Siempre, yo ni lo conozco. ¿Pero usted votaría por él? Si yo no lo conozco, ¿cómo voy a votar? Excelente. Buenísima. ¿Votaría usted por él? Sí. Estoy muy mala. ¿Usted votaría por él? No, señor. Bien, bien. Mejor Vot que la de Ale. ¿Votaría por él? Legal que sí. Ah, no le voy a decir muy bien cómo la valoro, porque desconozco un poco sobre esa situación. ¿Votaría por él? No estoy seguro. Ah, no, no, ese, yo ni lo conozco ese hombre. ¿Votaría usted por él? a mí La valoro muy bien, creo que han hecho un trabajo y que tiene que... ¿Votaría usted por él? Sí, pero tiene que darse baño de pueblo, que nos hace falta. Eso es PPD. Pero como la valora positiva o negativa. Negativa. ¿Votaría usted por él? No. Un ladronazo. ¿Votaría usted por él? Tu regló como. Yo no vivo. Señor Amica Romero cumplirá su tercer periodo constitucional de manera seguida. Aún no es cataro si este opría por otro portal. Este es San Francisco de Macarín.